continuamos. Carolina, tú tenías... Eh, sí, tenemos una situación que nos atañe y nos está afectando a todos y vemos prudente pasar la información de manera oficial que ofrece EDENORTE a toda eh, la región. Vamos a presentar eh, esta información que ellos nos ofrecen a través de sus redes de la salida de varias generadoras de plantas generadoras que están afectando eh, pues el tema de la luz, nosotros hemos sido testigos que todas las noches en el día dos ay, y tres veces a la ay, una de la mañana a, digo, a las dos, a yo la mira el reloj. La... Sí. Entonces, eh, según la información que ofrece de Norte, el déficit de generación eléctrica el déficit eh, de generación eléctrica por la salida de servicios de plantas generadoras. Y es que varias plantas eh, de electricidad están fuera del sistema energético nacional. No hay cuarto, papá. Hay pagarle. varias plantas fuera de, de servicio. Que hay que pagarle como si estuvieran Inform, sí, sirviendo. Informó uh -huh. este jueves la empresa. Edenorte, eh, Norte es, esta, dijo que esta situación está afectando el servicio de los clientes. La entidad energética sostuvo que el déficit, déficit del servicio eléctrico de manera inusual en su área de concesión diseminada en las 14 provincias del Cibao. De forma especial, el de Norte destacó que las interrupciones generadas por dicho déficit de generación afectan los circuitos 24 horas o clase A, como se le conoce. Ellos piden excusa a sus clientes por los inconvenientes que esto Debe, pueda causar. devolverle a sus clientes los cuartos que nos cobran y que no nos sirven. Es un servicio eh, muy mal ofrecido, muy costoso, bueno. eh, ver los comentarios de la gente molesta hace indemnada. 20 años que eso se sí iba a acabar, no, hace 7 años. Sino, y mucho antes. Y, y se está construyendo y, y ya la van a vender. Terrible, vamos. Bueno, llegamos sí. al momento del de tema central, Fulvio Ureña. Gracias Francis, gracias Carolina y también darle las gracias a algunos amigos que compartí con ellos a, ayer y antes de ayer en ese foro internacional sobre el calentamiento global que se realizara en la Pucamaima de Santiago donde tuvimos el honor de representar a Luis Abinader y también eh, compartir con los hermanos del Parlacén y allí conocí al embajador de Israel, Francis y Carolina. Una estrella de razón. Óyeme, pero qué... Por eso eh, los países desarrollados lo están como están. Sí. Qué servicial, qué humildad. El embajador de Israel tuvo que exponer también sobre un tema, sobre agua, porque ellos tienen mucha experiencia. Ellos siembran agua. Y luego se dispuso, Francis, él sin nadie decirle, ayudarle a los demás panelistas con la laptop para ponerle su conferencia. Aquí no se puede hacer eso. El embajador. Un funcionario no hace eso. De aquí. Israel. <risa> un funcionario no hace eso. Qué aquí educación, qué finura, qué trato. Gracias embajador por eh, permitirme compartir con usted un poquito. Señores, y, enseñarnos tanto y enseñarnos tanto. Y enseñarnos Porque él, tanto. Porque él empieza a hablar y te enseña. Sí, sí, sí. Él, él mismo decía... La República Dominicana es un país de Dios ¿Cómo ustedes no están en el país mejor del mundo con bueno, tantos recursos con en tanto campaña está distribuida todos los recursos que debiendo de pagar energía para que nos den energía se le está dando a Gonzalo para que okay. sea para que aplaste a Leonel y precisamente ahí voy a empezar mi tema recientemente este, la cámara de cuentas o la Cámara de Cuentos, <risa> yo no sé ni cómo decirle. De fábula. Después de dos años de análisis y, y, y investigaciones, como dice el procurador, profundas, caiga quien caiga, presentaron la auditoría que ellos le hicieron a Punta Catalina. Aunque esa auditoría está entre comillas, pero aún así, refleja muchas cosas, muchas cosas que vamos a compartir con ustedes. Es que lo que está regado no se recoge fácil. No se recoge fácil. Y inicio diciendo que ayer Gonzalo anunciaba, Bichara es su comandante de campaña, que es de las edes. El jefe de la sede es Bichara. El director de la DGI, una región. El director de aduana, una región. El, el, el administrador del banco reserva, una región. No puedo, el administrador eh. de turismo, una región. Totalmente el poder del Estado en política, en campaña, de una manera aviesa, de una manera bochornosa, de una manera arrogante, que no le importa nada. Entre lo que eso va y viene... Analicemos lo que pasa en Punta Catalina. Ahora anuncia su administrador, que no es administrador de nada, que yo no sé qué es lo que está administrando, Escudero, Aristi Escuder, el hombre de la Sunlan, el hombre que recogimos en latitas eh, fondos para mandarlo a Miami a defender ese gran fraude que se hizo contra el Estado y que fue reconocido con el nombramiento en Punta Catalina y también formó sí. parte de una comisión. Y también dijo su parecer de lo hermoso y, y, y que eso iba a abaratar los costos y que iba a, supr a suprimir todos los apagones, en fin. Ahora él mismo anuncia que se van a vender acciones de Punta Catalina y que van a tener intervención con un inversionista privado a finales de este año, con el 49% de las acciones. Y cuando eso se vende, se vende todo, se vende patrimonio, se vende instalaciones, se vende absolutamente todo. Yo me pregunto, un negocio tan bueno, ¿por qué hay que venderlo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde se basa él para hacerlo? Y ese propio administrador reveló que el Ministerio de Hacienda se haría cargo de los financiamientos contratados para ejecutar el proyecto. Entendiéndose los empréstitos pasarán a engrosar el monto de la deuda pública, mientras las EDES se haría cargo de los reclamos de la empresa Odebrecht, hoy en arbitraje que tiene 700 millones de dólares. 700 millones de dólares que nosotros vamos a perder ese arbitraje, que hay que buscárselo a Odebrecht. Entonces. Como si fuera una entidad correcta, que no ha cometido falta, que no se ha cometido nada. Solo República Dominicana. Sí, solo República Dominicana. Odebrecht, ya ese costo de financiamiento de 1945 millones de dólares, en el 17 ya el Estado lo había pagado completamente. En una auditoría que se hace a las a Odebrecht, que se hace a las EDES, yo quiero que Producción me ponga los primeros eh, cintilos que, que enviamos allá. De intereses bancarios, intereses bancarios, la friolenta suma de 450 millones de dólares, Francis. 450 millones de dólares de intereses, hasta el 17. Esa auditoría no comprende 18 y el año 19. Y lo que tiene que pagar el Estado, siendo un contrato llave en mano, también por empleado de las edes que estaban laborando ahí o que están laborando ahí, Cerca de 244 millones de pesos. También, por favor, que me vayan poniendo la, la, la, los cintilos que envié. Sí, sí, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, También, hasta el 2017, el primero, eh, eh, si, eh, pueden subir. Sí, sigue pasándolo, sigue pasándolo, sigue pasándolo, sigue pasándolo. Sigue pasándolo, sigue pasándolo. Sigue pasándolo, por favor. Sí. Sí. Sigue pasándolo. El primero, el primero. Ok. Para asesoramiento legal tuvimos nosotros que pagar 1, 196 millones de pesos. Asesoramiento legal. Asesoramiento técnico. 51 millones de pesos. Comisiones de intereses, señores bancarios, que es lo que estaba hablando, 3.266 millones de pesos. Tuvimos nosotros que pagar de ese proyecto. Continúe. Si nosotros mezclamos todas esas partes, inclusive, vemos que la prima de seguro de la SACE, una aseguradora que se hizo, que se dice que están involucrados... Eh, miembros del Palacio, en esa aseguradora, 82 millones de dólares. Cuando ese contrato fue terminado de manera unilateral por el polo del banco, devolviendo los avanzados. Continúe. Cuando nosotros mezclamos, al igual vemos esta nómina injustificada de 244 millones de pesos de empleados de las EDES que están ahí en Catalina. Si Odebrecht construye llave en mano y se gastan cientos de millones en asesores, entonces ¿para qué tiene que haber ahí empleados pagados por las EDES? Continúen. Cuando nosotros unimos todos estos gastos, señores, nosotros nos encontramos que de intereses bancarios y todas estas cosas que, que hemos mencionado son 550 o 560 millones de dólares, superficiales que hay, aparte de 350 millones de dólares que aprobó, que se le prestaron en, en, en, en bonos a Punta Catalina, sin pasar por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, ya estamos hablando casi de 900 millones de dólares, de que de un fondo de compensación por estos dos años que ya tiene esa cosa ahí infuncional. Y luego está el arbitraje de 708 millones de dólares que lo vamos a perder también. Estaríamos hablando cerca de la misma cantidad que costaría o que costó Punta Catalina, pago por intereses, por arbitraje, por fondo de compensación y por todas esas cosas que estamos viendo ahí. Cerca de 1.700 millones de dólares, junto con los 708 de arbitraje. Eh, la anterior, la anterior, la anterior. Entonces, el informe especial, de especial, no tiene nada. No pudo, por más que se trató de ocultar la realidad latente. Punta Catalina es sencillamente un desastre, tanto financiero como técnico. El barril sin fondo del gobierno de Danilo Medina. Entonces, señores, el jefe de campaña de Gonzalo Castillo, es Rubén Bichara, a quien no se le ha hecho tampoco una auditoría. Y su jefe, Bichara, y Gonzalo Castillo, que es el precandidato, tiene seis obras de, de las principales de Odebrecht, a las cuales tampoco se le ha hecho auditoría. Lo grave del caso es la debilidad institucional, la debilidad debilidad del Estado, hasta dónde nosotros hemos llegado con relación a la independencia de las instituciones del Estado. ¿Cómo es posible que pongan al director de la DGEI una institución que debe de velar por las recaudaciones fiscales, igual que el de aduanas, que debe de tener independencia, ponerlo directamente a encabezar campañas políticas. Ahora comprendo por qué eh, César el Abusador, la dirección de impuestos, no sabía nada de lo que estaba pasando ahí. Y después se destapó de que con dos, eh, 18 milloncitos que debía en todo el tiempo que tenía, más de 46 empresas. Ahora entiendo eso también entiendo por qué muchos empresarios dominicanos y comerciantes no se atreven a sacar la cabeza apoyando a otra persona en un, en un ambiente democrático y libre porque de una vez le tiran las fuerzas de esas instituciones ahora entiendo por qué eh, está esta situación así y poner, señores, a, al presidente, al director del Banco de Reserva, una institución tan seria, una institución tan, tan diáfana, una institución que debe de velar por los reglamentos bancarios, ponerlo ahí, eso es, un, eso, eso es un bochorno a la institucionalidad del país. Y a la estabilidad económica. A la estabilidad misma económica. Cada vez que liberan... Millones de pesos para ponerlo a la disposición de la banca y de los inversionistas. Me fijo en los informes que la mayoría se queda en la misma gente con ellos. Ahora entiendo, ahora comprendo. 11 mil millones. Ahora entiendo mismo qué es lo que ha estado pasando en mi país. Qué mafia tan bien estructurada es la que se tiene en qué peligro nosotros estamos como institución, cómo valía la democracia dominicana, el poquito que todavía tenemos. Ahora entiendo por qué no nos importa nada de los principales problemas que están pasando en el país. Ah, también pusieron al de turismo, creo que es encargado de la región nordeste. A él no le importó todas las muertes que estaban pasando en el en el asunto turismo y la falta de seguridad, y no hubo un plan, y un 16% ha disminuido el turismo en el país, un 16%, y no lo dicen, lo tienen callado, porque no hubo Los eh, precios eh, han bajado, un, trabajo, un trabajo inmediato, bien planificado, con un plan hecho en cuestión de contingencia por lo que estaba pasando. Ahora entiendo, lo que se trata es de una casta de supermillonarios que se han hecho en el Estado y, y ahora están entonces contribuyendo para mantener, porque están tirando todo, o ahora, o se joden, o entonces se siguen protegiendo. Por eso tanta impunidad, por eso tanta corrupción. Y este país debe de cambiar. Es momento de esgrimir la espada, el yelmo, la coraza, el escudo y salir a defendernos a nosotros mismos porque nos han vendido en la misma casa con nosotros adentro y ni siquiera cuenta nos estamos dando pues, gracias. muchísimas gracias bueno, qué terrible gracias vamos a una pausa y regresamos en breve